que tenemos a nuestros enviados del Grupo América que también van recabando algunos datitos de color y en fuente de primera mano nuestro compañero Matías Pascualetti nos presenta a este personaje mexicano a ver. Buen día muy Bien, Gracias, un gusto estar con ustedes amigos de Argentina, muy muy bien y a ver cómo les va el sábado ¿eh? Porque ustedes van con todo, me imagino Mira, la muñeca es una muñeca que se realiza por manos indígenas en el estado de Querétaro en particular en el pueblo de Amealco y es una muñeca artesanal totalmente hecha a manos por indígenas otomí eh, El nombre Lele significa, traducido en español desde el otomí, bebé y son señoras y ahora señores que se dedican desde generaciones a producir estas muñecas antes era para el sustento familiar era una forma de, la, de las señoras de la casa de complementar con la venta de productos agrícolas. Entonces, prácticamente, a mí me, me dicen las artesanas actuales que sus mamás le daban la leche y le compraban la comida gracias a la venta de la leche. Sí. Ahora, de, sobre todo después del 2019-2020, se ha empezado a generar muchísima más venta. Eh, el comercio es muy florido de estas, entonces se da trabajo a muchísimas familias. Ahora se lo, quiero, se lo puedo abrir también. Eh, le disegno fecha di nascimento 2019 e pues sì sí, rappresenta una bebé. Entonces ella viaja con il pasaporte, passaporto con il suo card e tutto come se si fosse una persona normale e così dico mi desidero che la tratti, no come no non è salvo vivo ma è salvo che pues che sí, ha un significato e pues, venite con ella Auspiciaron la información de Qatar 2022? Jacopini Motors, Vea Supermercados, Depormanía, Luciana Hogar, Ter Suave, Uroclínica, Helados Lo Moro, Pago Fácil, La Casa de la Hormigonera, Aeróbica, Luz Azul, Adisol, Plan X5. Él viaja con su este, el, el pasaporte decía Querétaro, desde ¿Sí? México se han ido. Y él la lleva a todos lados, es su compañera de viaje. Bueno, y bueno, muy... con bonito origen tradicional que, que tienen estas muñecas allí en México, donde él vive, eh, pero bueno. A mí Simpática. se me ocurre medio incómodo Llevar la muñeca Para todos lados Pero ella tiene su pasaporte ella entra de forma no, legal No, claro Sí, sí Ella eh, entró legalmente Claro, por supuesto Sí, sí, sí Pero bueno no, Me imagino habrá comprado Su boleto de avión también Tendrá su enorme Reservado en la cancha Sí Mirá la y muñeca Él la lleva a todos lados Esta me encanta Una linda historia de amor <risa> <risa> Hay gente para todo Y más sí. en el mundial Que hay culturas y países Mira que le de todo Impresionante Así que le agradecemos al Mati Que él va a ir trayendo unas okay. entrevistas Para conocer a distintas personas horas del mundo por historias muy bonitas para contar.